bienvenidos nuevamente a su canal prevideo el día de hoy les estaré mostrando cuatro formas de cómo podemos eh, diseñar una diapositiva de forma rápida una hoja de diapositiva de forma rápida sencilla y de manera profesional bien las cuatro cosas que estaremos utilizando o cuatro herramientas que estaremos utilizando el día de hoy serían la primera el micrófono para dictar los textos a agregar en las diapositivas la segunda, las imágenes, o sea, vamos a insertar imágenes, luego de insertarlas vamos a utilizar el diseñador, diseñador de forma automática, para que nuestra presentación se vea de manera más profesional y por último vamos a estar eh, compartiendo ya sea el mensaje, o sea, nuestra presentación de forma directa o vamos a copiarla y enviarla de manera vinculada, o sea, por vínculo. Bien, vamos a iniciar. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la barra de herramienta, en la parte superior, y vamos a darle a esta flechita que está aquí en el micrófono, en la cual vamos a elegir el idioma en el cual vamos a estar dictando nuestra presentación. Bien, en este caso, miren, está por defecto el, el idioma de Estados Unidos en inglés, pero vamos a cambiarlo. Estos son los idiomas, vamos a ponerle Español Alfabeto Internacional. Bien, luego de eso vamos a pulsar el lugar donde vamos a editar o a dictar nuestro texto. Vamos a darle clic aquí para agregar nuestro texto. Vamos a la barra de herramientas nuevamente y nos posicionaremos, nos posicionaremos encima del micrófono. Vamos a pulsar y cuando pulsemos vamos a esperar la señal. Que el micrófono nos va a dar, o sea, un tono que vamos a escuchar para iniciar con nuestra grabación. Para culminar, de nuevo, vamos y pulsamos nuevamente nuestro micrófono y culminará nuestra grabación. Ahora vamos a iniciar. ¿Cómo son? Son extremadamente atléticas. Les gusta hacer aeróbicos, van al salón los fines de semana y realizan actividades y concursos todos los años. Vamos a pulsar ahí para culminar nuestra grabación porque si no iba a continuar eh, escribiendo todo lo que voy a decir ahora. Bien, aquí ya vimos que ya nuestra nuestro dictado ya fue concretado. Entonces, vamos ahora a la segunda parte que es insertar imágenes o varias imágenes en nuestra diapositiva. Bien, vamos a la parte superior de nuestra, de nuestra barra de herramientas. Le daremos donde dice insertar. Le daremos clic en insertar e inmediatamente nos abrirá un menú. Vamos donde dice imágenes, le daremos a esta flechita también y nos abrirá otro menú. Le daremos a imágenes de archivo. Que son las imágenes que tiene PowerPoint en línea predeterminadas, o sea, preinsertadas. Y la podemos agregar de forma eh, sencilla. De la siguiente manera, como yo estaba hablando de mujeres, voy directamente a posicionar, me voy a buscar una imagen, bien está, me gusta. Miren, inmediatamente la selecciono, eh, me aparece este icono. Ven, que quiere decir que está seleccionada y aquí me dice inserción 1. Ven, eso quiere decir que yo tengo una imagen insertada. Entonces, vamos a buscar otra imagen para insertarla también. Voy a agregar esta también que está aquí. Bien, miren cómo se agrega también de forma automática el botejo y aquí dice inserción 2. Ven, voy a agregar esas dos imágenes, las voy a insertar y van a ir cargando de forma automática. Ahora pasaremos a la tercera parte que les había comentado que es el diseñador vamos a utilizar este diseñador para eh, hacer eh, que nuestra hoja de diapositiva tenga un diseño bonito que sea eh, parezca ya profesional y que se vea casi hasta 3d porque se ven de una forma super súper mega espectaculares bien miren aquí hay diferentes diseños bueno, vamos a ver con cuál me quedo ok voy a vamos a buscar otras otras ideas de diseños no podemos quedarnos nada más con las primeras que vemos no a veces hay que buscar porque abajo debajo aparecen más bonitas bien están cargando algunas a mí esta me gusta vamos a insertar o sea le daremos clic y se nos va a agregar en la diapositiva miren ahí se nos ha agregado nuestras dos imágenes así es como se va a ver eh, y por último, ahora sí, pasaremos al cuarto paso, que sería cómo compartir en PowerPoint en línea. Para eso nos, nos posicionaremos nuevamente en la parte superior de la barra de herramientas y le daremos a este icono que está aquí, que dice compartir. Le daremos clic aquí, se nos va a abrir una ventana, esperaremos a que cargue porque saben que está en línea, o sea que es con internet y el internet está un poco lento bien aquí podemos agregar el nombre de la persona o el correo que ya tenemos agregado en nuestro en nuestro correo en este caso me lo enviaré a mi, a mi correo ahí está bien simplemente escribir el nombre de la persona y le di clic a la imagen que me apareció del contacto entonces luego de que ya lo tengo si ya no necesito más nada, le doy a enviar e inmediatamente se va a enviar la información. Pero, si yo no tengo a la persona agregada y yo necesito hacer esta diapositiva y mandarla un enlace, que necesito hacer una clase, que la profesora me dijo que esto, que lo otro, bien, simplemente voy o me posiciono aquí debajo, en la parte de abajo, dice copiar vínculo, ¿verdad? Le daremos entonces a este icono, pulsaremos... Y miren, ahí, ahí dice que se está creando el vínculo. Entonces, ese es el vínculo. Eso es que está señalado azul es el vínculo. Vamos a darle aquí donde dice copiar. Bien, para que quede copiado en, esta, en nuestra papelera. Y vamos a abrir un documento aquí. Por ejemplo, vamos a copiarlo en Word. En Word de nuestra PC. O sea, que no tiene nada que ver con, con algo en línea, no. Estoy en mi PC. Bien, pulso y ahora voy a copiar o sea voy a pegar el enlace para esto le daré a control v e inmediatamente pegó nuestro enlace para que ese enlace quede ya activado le daremos directamente luego de que está copiado verdad, le daremos a enter miren se puso de tonalidad azul nos posicionaremos sobre el enlace Mírenlo ahí y ahora sí para ir directamente al enlace Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle a control y vamos a darle un clic, un clic eh, izquierdo a nuestro mouse o a la parte izquierda de nuestro seleccionador de nuestra PC o computadora. Bien, ahí nos va a llevar, miren, ahí está abriendo, miren. Bien, ahí nos va a llevar directamente a, nuestra, a nuestro PowerPoint, a nuestra presentación de PowerPoint, miren, está abriendo. El libro estaba abriendo. Eh, nuestra presentación de PowerPoint en línea está cargando, está un poco lento en internet. Ok, ya ahí empezó. Ahí está cargando todavía. Miren, miren cómo se ve todavía, no ha terminado de cargar. Pero realmente, eso es básicamente lo que hay que hacer. Eh, déjenme sus comentarios diciéndome qué les pareció el tutorial. Si quieren algún tema que trate en el próximo video, no olviden suscribirse a mi canal. Y bye bye.